bien, buen día, vamos con el entorno integrado de desarrollo ¿qué hacemos con el entorno integrado de desarrollo? necesitamos uno ¿cómo hacemos para trabajar con Go? yo creo que esa es la principal respuesta para comenzar el, a, a programar algo los entornos integrados de desarrollo que en, en el pasado conocíamos como digamos Eclipse, NetBeans Visual Studio, entre otros que se encargaban de embeber todo lo necesario para desarrollar la depuración eh, completado de código, revisión de sintaxis, revisión de problemas warnings, errores hasta generadores de código completos tenían para decir uno hágame esto y le hacían una cantidad de código base también tenía eh, generadores gráficos, que en los cuales se arrastraban iconos y se generaban estructuras completas de código y todo eso. Pero vemos que hoy día como que la cosa no está por ese lado. Los editores antiguos han dejado de usarse un poco y para las nuevas tecnologías han caído perfectos sus editores ligeros o editores con plugins, editores que básicamente son editores de texto plano y que tienen algunas características como autocompletar como revisión de, de la sintaxis, del estilo cosas que al desarrollador le agrada demasiado porque no tiene que cargar el dinosaurio que es extremadamente lento sino que está en un editor nuevo que la idea es que ojalá sea lo más rápido posible y que mejore en gran medida su desempeño entonces que le permita ojalá autocompletar bien, que le revise sintaxis y todo eso pero sin cargar el dinosaurio que a veces tiene problemas eh, de rendimiento hace poco estaba abriendo editores como el de Eclipse que realmente a pesar de que son proyectos muy buenos que le han dejado al software libre cosas muy importantes tienden a ser muy pesados y a tener no sé si, si será mi impresión tener problemas de usabilidad y bugs que no son deseables cargar hoy en día con estos lenguajes que realmente la idea es como pegarse más al lenguaje estar más adherido a lo que se está haciendo y carecer de esas interfaces engorrosas que pues hoy día ya no tienen tanto valor miremos alguno de esos editores modernos modernos no es necesariamente nuevos pero vamos a ver que hay bastantes nuevos Go dentro de su eh, sitio de editores nos muestra cuatro alternativas nos compara las cuatro alternativas tenemos a BIM que es un editor tradicionalmente enfocado a que las personas entiendan el código que vayan al código no muestra directorios o nada pero hay un plugin bastante útil que es BIM GO este plugin agrega a este editor basado en en, o bueno, en enfocado a, a desarrollarse desde la terminal le agrega el soporte de Go y permite cosas bastante buenas yo lo he probado pero resulta que ahí es cuando se pierde un poco el, el enfoque cuando hay demasiadas estructuras de directorios demasiados archivos comparar a dos columnas todo este tipo de cosas se vuelve un poco más engorroso de realizar en, en una terminal entonces me gustaría más que se utilizara un editor gráfico, un editor con una interfaz amigable que te permita realizar las cosas con tal vez mayor agilidad para el que no conoce tan a fondo a BIM. BIM tiene su curva de aprendizaje y no es tan fácil trabajarlo si no se ha logrado aprender el, el pool o bueno, el conjunto de, de shortcuts que se necesita para BIM este otro editor Visual Studio Code que ha sido una de las entregas un poco extrañas de Microsoft una apuesta como editor de código open source o software libre que realmente ha escalado muy bien en la comunidad del software libre a pesar de venir de de fabricantes que pues históricamente siempre habían sido lo contrapuesto a pensar en cuando uno pensaba en software libre, o sea software libre y no decía lo contrario Microsoft. Ahí esa apuesta eh, de, de los de Microsoft para realizar este este Visual Studio Code ha sido bastante buena y ha dejado un buen producto. Lo he estado probando y resulta ser algo bastante bueno. Golang es la apuesta de IntelliJ Platform pero tiene algo extraño, no sé hasta qué punto será libre o no pero lo venden como algo demasiado comercial y no como un proyecto de software libre al, al cual los, con, lo, la comunidad pueda contribuir esa es una de las palencias. lo importante destacar acá es que GOGLAND si es un editor completamente enfocado en Go entonces eso le da de por sí una ventaja enorme con respecto a los otros Atom el editor iniciado por los de Github ha venido a también a revolucionar para realizar como tal aplicaciones eh, de escritorio utilizando javascript esto le da un nivel de hackeabilidad que le llaman impresionante se puede modificar al nivel que uno quiera creo que alguno de los editores anteriores también tiene esa característica pero Atom ha sido el, el, el primero y el que vino a revolucionar eh, los editores modernos acercándolos más al, al desarrollador y a que los desarrolladores generen nuevos plugins generen nuevas cosas entonces Atom es bastante amigable tiene el plugin Go Plus el cual nos permite reconocer la sintaxis de Go y aparte pues tenemos todo ese conjunto de plugins que ya tiene Atom y que toda la comunidad de Atom ha hecho para poder desarrollar como problemita Atom tiene a veces bajo rendimiento con respecto digamos a, a este Visual Studio Code como tal no es eh, compilado sino interpretado por, por un motor de, de, de javascript electron creo que si sí se llama javascript sí entonces atom que está hecho con electron es un poquito más lento pero a la vez más extensible más hackeable que, que otros como visual studio code Coplan, pues ni siquiera encontré el código fuente, tal vez alguien me pueda corregir, pero hasta el momento no es software libre, o sea, no, no vale la pena ahondarlo tanto, aunque es demasiado bueno eh, es un gran software, o sea, que, que sea privativo no quiere decir que sea mal software, no necesariamente entonces vemos acá algunas comparaciones los editores son capaces de eh, construir y arrancar desde el editor vemos que todos cumplen esa característica todos autocompletan o identifican variables métodos y funciones eh, tienen autocompletado de, esto de typeware es consciente o sea tipado consciente de, de las variables y, y gogland es el único que lo tiene parece una característica no tan importante ya que los otros no lo carecen de, de de esa característica renombra identificadores eso es bastante bueno autoformatea el código o sea que tiene uno, tienes por ejemplo un código feo ahí sin la indentación correcta y sin los espacios correctos el autoformatea también genera eh, la construcción el paquete Bet, lo que hace es que analiza eso es como tal un paquete de Go pero eh, es, dentro de estos editores está en la interfaz gráfica para poder hacerlo fácilmente. El lint, que es la parte eh, de revisar el, el estilo del código, la forma de codificación y todo esto, y todo eso lo hace al salvar. Entonces, uno tiene un código que hizo ahí más o menos horrible, lo guarda y automáticamente saca todas las advertencias saca todos los, los errores si es que hay errores y lo formatea de manera adecuada eso es algo importante de Go que como él tiene unas reglas ya digamos estrictas de formateo no significa que no vaya a compilar si no está formateado correctamente pero es eh, imperante utilizar el formateo porque es uno de los indicadores por ejemplo que utilizan los proyectos de software libre que, que están hechos en go para aceptar eh, código de otras personas si eso no está bien formateado cor correspondiente a las características de, de, de estos formateadores creados por google entonces pues, simplemente no, lo, no los van a aceptar entonces todas estas herramientas hechas al guardarse permiten depurar tempranamente todos los errores escritos en el código eh, autoinsertar, importar, back data, listo, esto es demasiado importante le permite uno, autoimportar eh, bibliotecas que se estén utilizando o remover si ya no son usadas eh, dentro de Go se pueden eh, importar distintas bibliotecas que están tanto en, en la biblioteca estándar como en, en las bibliotecas de terceros entonces si tú no estás usando por decir algo la biblioteca FMT que es la que te permite imprimir cosas en la terminal si no la estás usando entonces ¿para qué? él automáticamente las, las, las remueve todos los editores de, de Go la tienen cosa que no pasaría si estuvieras usando un editor de texto plano como Hedit, como Notepad++ como como Gini como todos estos que carecen de esas habilidades entonces por eso utilizar un editor de estos se vuelve importante y más cuando estás iniciando bueno genera estructura attacks json xml para las estructuras bueno algo así permite mostrar la documentación en línea abriendo GoDog en el browser, en el navegador permite saltar definiciones, bueno, esto no tiene mucho que ver, acá es cuando más se diferencia, entonces el soporte a la depuración no la tiene, entonces BIN, a pesar de ser muy bueno y todo, pues carece de esa agilidad como para depurar, eh, los demás lo tienen permite autogenerar test en los paquetes, no Y este sí Eso me sorprendió un poco de, de Visual Studio Code A pesar de que no está enfocado únicamente en el lenguaje Go Sí lo tiene Los otros dos no eh, Depurar los test Sí los tiene Y eh, mostrar el coverage O sea, qué tan cubierto está el código de pruebas O sea que todas las líneas de código del programa tengan test asociados y los tests pasen por todas esas líneas de código, entonces entre mayor coverage tenga un proyecto pues mejor porque va a tener muchísimas más pruebas que cubren todos los casos posibles de, de error, entonces en el momento en que alguien introduzca un error al programa se va eh, a detectar inmediatamente entonces esto permite Generar un mejor producto Entonces si ellos lo muestran Pues bien, todos lo tienen Aunque hay muchos más O sea, no solamente entornos de desarrollo Sino plugins Dentro de los diferentes editores de texto Atom, Brackets, Emacs, Jedit, gini Hay de todo De todo para todos los gustos A mí personalmente me encanta Atom pero pues Atom tiende a ser lento vamos a hacer algunas pruebas a ver, voy a cerrar acá el Atom y voy a utilizar estos editores para hacer pruebas de arranque, entonces voy a iniciar con ah bueno, pongamos un cronómetro, cierto bueno, instalé este que se llama Nome clocks o Genome clocks para poder medir más o menos desde que le dé clic acá en Start hasta que se abra el editor entonces vamos a comenzar con Atom Se demoró alrededor de 4 segundos O casi 5 Mejor dicho Vamos a tomar este pantallazo Resetémoslo Y abramos otro Abramos el Visual Studio Code Entonces Fue bastante rápido la verdad Fue yo creo que Incluso más rápido que Atom un poco. Entonces 4 6 y vamos por el de Jet Prince. El Gogland. Listo. Este abre por si sí un diálogo ahí que hace que sea mucho más lenta la apertura a ver vamos a hacer justos, ahí siguió cargando un poco, pero seamos si justos, este editor es un poco más completo que los otros pero pues si sí me sorprende el, el, el tiempo de duración entonces este goland aunque no entiendo por qué lo llaman acá Golan y acá Gohlan creo que se equivocaron entonces como es el primer indicador que tenemos, esa primera eh, experiencia la tenemos acá entonces voy a utilizar Visual Studio Code por ser el más rápido en arrancar y tal vez uno de los que tiene más características en la parte de depuración y testing atom estaría perfecto y gogla pues es dedicado para eso entonces el que ustedes quieran utilizar sería perfecto va a trabajar en este ya que es un es un poco más rápido que atom gracias